Muchísimas gracias, Este, antes de presentar la siguiente canción, quisiera presentar a los integrantes de la banda, ¿verdad? Tenemos en el teclado a Andrés Rodríguez, les pido un aplauso por favor En la batería tenemos a Juan Garza